Somos muchos los que viajando en auto a Brasil tomamos la BR290. Es la ruta que une la frontera argentina, paso de los Libres, Uruguayana con el Océano Atlántico, la Ciudad Osorio, a pocos kilómetros del océano. Tiene 724 kilómetros y muchos de ellos están descascarados. Lo van arreglando, es una ruta que la van arreglando, la van reparando, todos los años la reparan, todos los años la arreglan, pero circulan muchos camiones, hay mucha amplitud térmica en la zona, entonces se va rompiendo el, la, la última capa de asfalto y queda en este estado como ustedes la ven. Por eso muchos intentamos evitarla. Y es una ruta que tomamos, no solo los que van por Uruguayana, sino que los que tomamos la ruta a través de Uruguay, también eh, eventualmente tenemos que tomarla. Muchos le evitan haciendo un desvío a través de pelotas, y otros evitamos eh, tomando un desvío vía Santa María. ¿Cómo se toma este desvío vía Santa María? Les voy a contar. Eh, partimos de la ciudad de Rosario do Sul. Es justo ahí donde empalma la BR-158 y la BR-290. Una vez que cruzamos el río, hay aproximadamente 22 kilómetros hasta una rotonda en donde debemos tomar hacia la izquierda, hay un cartel que dice Santa María, desvío a la izquierda, bueno, hacemos la rotonda, desvío a la izquierda, y más o menos son unos 110 kilómetros hasta la ciudad de Santa María, donde nos encontramos ya con esto, y ahí tenemos que tomar este desvío, lo tomamos, y nos subimos a la BR287, que es autopista circunvalación alrededor de la ciudad de Santa María. Antes de avanzar les quiero contar que en esta ciudad yo paré eh, en este hotel, Hotel Don Rafael Cerrito. Es un convento y también un hotel. Eh, tengo entendido que lo deben estar reformando porque eh, cuando entré para ver eh, qué precio estaba, como por poder comentarles, eh, no había opción de alquilar nada. Estaba, Figuraba el hotel, pero como que estaba cerrado, no sé. Después de la pandemia no volvió a abrir. Eh, cuando yo fui en 2019 estaba en 158 reales aproximadamente la, con desayuno. Y muy rico desayuno, súper cómodo, pues está justo sobre la ruta, no tenés que... Nada, tiene acceso directo desde la ruta y después seguís y seguís camino. Si no te gusta ese hotel, hay un montón de opciones en Santa María, muchísimas opciones. Eh, ahí vas a ver. Hay muchas, muchas opciones, no solo en Santa María, que por ahí te queda corto. Algunos dicen no, es muy cerca, quiero avanzar un poco más. Hay muchas más opciones para seguir, incluso en el lugar que tiene un lugar de termas que se llama Termas Romanas, Termas Romanas de Recanto Maestro, donde también hay hotelería. Más adelante tenés la Pousada Fusser, un lugar donde también paré, que también está sobre la ruta muy recomendable y barato. Y más adelante hay otros pueblos también con más hotelería. Eh, por ejemplo, está la ciudad de Candelaria, que tiene el acueducto donde lo pueden ver en otro video y más adelante está la ciudad de Santa Cruz do Sul, que también tiene muchísima hotelería para ofrecer. Siguiendo hay otros pueblos hasta llegar a Porto Alegre, que también tienen bastante hotelería y mismo Porto Alegre, obviamente, también tiene lugares en donde parar. Eso cada uno lo va a decidir. Cada uno va a elegir en dónde quiere parar según su manejo. Yo recomiendo no manejar más de 800, 900 kilómetros por día. Pero bueno, eh, antes de seguir avanzando hasta Porto Alegre, rebobinemos un poquitito, hagamos un poco para atrás y veamos un poco cómo es la ruta del camino acá. es la BR 287, también le llaman ruta paleontológica porque en muchas ciudades, en muchos puntos hay restos arqueológicos, eh, restos de la edad de los dinosaurios. Si sí, seguimos avanzando por esta ruta, vamos a ver que el paisaje es muy bonito, muy parecido por ahí a lo que es la BR 290, pero acá la montaña se la ve como más cerca, no sé si logran verla ahí a la izquierda, se pasa por muchas tabacaleras. Y a la altura de Santa Cruz Azul ya se hace autopista. Eh, pero dura más o menos 8 kilómetros esta autopista, no, no mucho más. Eh, termina y donde termina empieza una bajadita suave. Que es esta que ustedes ven, ven acá. Con ese zigzag ínfimo que ni se nota. Ahí hay dos o tres restaurantes que vale la pena si están en ese horario. Son muy buenos como para, para parar a comer. Eh, vuelve a hacer doble mano por unos kilómetros hasta llegar a Catupí cuando se llega a Catupí ahí se va a hacer doble mano pero todavía no llegamos ahí estamos recién en el peaje que si no te suscribís al canal te dejo pagando a vos así que suscribite dale ponerle me gusta al video y nada seguimos avanzando por esta ruta hermosa hasta llegar a Catupí donde eh, empalma la ruta R386 Y a partir de acá va a ser todo autopista hasta Porto Alegre. Hasta la playa en realidad, porque Porto Alegre hasta la playa también es autopista. Por este camino, por este desvío, vas a hacer nada más que 33 kilómetros más que si fueses por la BR290. Pero vas a estar haciendo, hasta llegar a Porto Alegre, hasta llegar al estadio de gremio, 88 kilómetros de autopista. Por el otro camino, opa. Antes de seguir con eso te digo, cuando cruzas el río Docinos tenés que desviarte a la derecha en el cartel que dice Porto Alegre Freeway y Tomás en Palmas la BR-448 Rodoviado Parque, 12 kilómetros hasta Porto Alegre. Te decía que por el otro camino estás haciendo nada más que 14 kilómetros hasta Porto Alegre por autopista, por la BR-290. Por este son 88. Arriba de este puente mantenete bien a la izquierda, siempre, siempre a la izquierda. Tomás el carril izquierdo y listo, y ni tenés que ponerte a leer los carteles. Vas a estar bien. Carril izquierdo y está siempre bien. Haces todo el rulo, toda la vuelta y empalmaste la BR 290 de Porto Alegre hasta Osorio, y en Osorio empalmas la BR 101 y listo. Disfrutamos unos momentitos antes de explicarte algunas cosas del camino de la vuelta, disfrutamos un poquitito de la playa, dale. Es hora de volver, así que tomemos la BR-101 hacia Porto Alegre y una vez que estamos llegando a Porto Alegre hay que estar atentos porque llegando al estadio de gremio vamos a ver los carteles que dicen Santa María y nos vamos poniendo hacia la derecha, si queremos volver por este mismo camino, ¿no? si queremos hacer el camino de vía Santa María a la vuelta hay que tomar este desvío hacia la derecha. Tomar la rodovia do parque BR-448, pasar por arriba de este puentecito, ojo la velocidad acá es 80, fiscalización electrónica, se hacen 12 kilómetros por la rodovia do parque y tomar la salida que dice Santa María, ojo porque es pasando el puente, una vez que pasamos el puentecito, hacemos el rulo por abajo y listo. Una vez que tomamos este desvío, vamos a estar en camino hacia la ciudad de Santa María y cuando llegamos a la ciudad de Santa María, estar atentos para tomar bien la circunvalación. Se supone que si vamos por el camino correcto, la agarramos automáticamente sin hacer absolutamente nada. Pero tenemos que estar muy muy atentos. Porque hay dos caminos y en uno sí tenés que tomar un desvío y en el otro, bueno, la agarrás directo. Listo, circunvalación. Y nuevamente va a haber que estar atento a los carteles para tomar la BR-158. Si pones el GPS, pon con la frontera o tu casa, ya te va a mandar por el camino correcto. Hay algunas imágenes acá de algunos desvíos que no le tenés que dar pelota porque eh, ya está culminada toda esta hora de duplicación. Así que nada. Eh, un kilómetro pasando el shopping que está a la izquierda, ahí está la salida para doblar a la izquierda para tomar la BR-158 que te va a llevar hasta la BR-290. Y aquí en la BR290 tenés dos opciones. O te vas hacia la izquierda y volvés a la playa y le decís chau, al trabajo, renuncio, no vuelvo nunca más. O doblás a la derecha, te vas a la frontera y volvés a la rutina. Y nosotros, como estamos mirando un video, vamos a volver a la izquierda y listo. Después cuando estemos volviendo las vacaciones realmente hagamos lo que corresponda. Que yo, ahora no, ahora volvamos a la playa.